Hola a todas y todos, con esta sesión eh, llegamos al muy deseado punto de generar sabiduría o por lo menos explorar lo que sería realmente vivir como personas sabias en un sentido profundo. Y lo que vemos cuando llegamos al cultivo de la sabiduría a través de las cinco paramitas previas, estas instrucciones para estar construyendo felicidad individual y colectiva simultáneamente, cuando llegamos a sabiduría a través de ellas, lo que vemos mirando para atrás, es que todas las paramitas se ven diferente a través de sabiduría. Sabiduría es algo que da un pequeño giro a lo que hemos estado haciendo hasta entonces. Y cuando contemplamos generosidad como algo que aporta a sabiduría, y ética, y paciencia, y esfuerzo gozoso, y meditación, como habilidades o prácticas que fomentan una mente sabia, empezamos a notar que desde el mero inicio, desde generosidad, hemos estado aprendiendo a soltar. Con generosidad, literalmente, es un ejercicio en entregar, soltar pasar lo que pensamos es nuestro y ya no sentir mío. Y cuando estamos cultivando generosidad, nosotros soltamos tanto cosas como los resultados de darlas, ya no estando atentos a cómo las van a usar o cómo lo van a apreciar y si nos van a agradecer o no. no. A la misma vez, incluso en generosidad vimos que necesitamos saber qué soltar y qué no soltar. Y a veces escuchamos del budismo de soltar todo. ¿no? E incluso hay pláticas en el mismo canal de YouTube, Facebook, de soltar todo. Y en cierto sentido, sí, tenemos que soltar todo, pero a la misma vez necesitamos saber cómo, en qué momento, y qué implica realmente soltar todo. ¿No? Soltar todo no quiere decir que tenemos que deshacernos de todos nuestros bienes o no vamos a ser buenos practicantes. ¿No? Y cuando empezamos a entrenarnos con generosidad como un modo de soltar, no solo estamos soltando las cosas, sino estamos soltando el deseo de controlarlas. ¿No? Y cuando nos formamos en generosidad, intentamos detectar nuestra mente cuando entramos en ese tipo de discurso de que pues yo sí voy a regalar esta cosa, pero la quiero depositar en un buen hogar para esta cosa, en un lugar donde lo van a usar bien o apreciar. ¿Mm? Y ahí como, y a veces y nos decimos como que yo quiero que, que haga lo mejor, lo más beneficio con ese regalo posible, así que no se le voy a dar a esta persona porque ella no lo va a usar bien, yo sé, no lo va a apreciar, ¿no? Lo va a desperdiciar, ya tiene demasiadas cosas. ¿Mm? Es todo esto de, de querer controlar a otros, querer controlar nuestras cosas, es parte de lo que vamos formándonos en soltar. Cuando llegamos a ética, para realmente formarnos en ética, tenemos que o, o descubrimos intentando hacer una, tener una ética cuidada, vamos descubriendo qué es las cosas que protegemos o intentamos proteger cuando lastimamos. Cuando rompemos nuestra... Ética básica, ¿qué es que no queremos soltar? ¿Qué estamos intentando cuidar? Reputación, aprobación, placer, comodidad. Básicamente, cuando realmente estamos atentos al cultivo de la ética, descubrimos que básicamente... Cada vez que decimos mentiras o estamos en plática divisoria o, o engañamos, estamos buscando comunidad, placer, aprobación o reputación de alguna forma. Y para, para realmente ir perfeccionando o mejorando nuestra ética, necesitamos ir soltando estas inquietudes sobre cuando, en los momentos cuando vemos que ¿no? yo voy a recibir o proteger alguno de estos bienes al lastimar al otro. O sea, mi, mis intereses vienen al costo del otro. Y, y definitivamente salimos de este territorio donde nos ¿no? ponemos en contra el bienestar del otro. Y de ahí, cuando pasamos a paciencia, Seguimos soltando, pero ahí se va aún más al fondo. Generosidad, soltamos lo más burdo, las cosas materiales, no por empezar. Es lo más fácil de soltar. Después, estos otros bienes quizás no tan burdos o visibles, ya necesitamos empezar a aprender a soltarlos, o por lo menos vivirlos diferente. Con paciencia, estamos aprenden, aprendiendo a soltar esta idea que tenemos que las cosas tienen que ser así, que las cosas tienen que ser ahora como yo quiero que sean. Esto no quiere decir soltar aspiraciones, soltar sueños, soltar una visión de cómo queremos trabajar para que sean, pero la mente impaciente no está enfocada en lo que vamos a tener en dos generaciones. Está ya, ya, ya. Y esta es esta como sensación que tenemos cuando nos sentimos impacientes, que no no puede ser así. Tiene que ya no puede ser así ahora. Esta sensación que hay. Vamos soltando esto. Y ahí sí generando una especie de sabiduría que reconoce, en este momento, las cosas no pueden ser otro. En este preciso momento. Porque en este momento presente, estamos viviendo los resultados de las causas y condiciones que se juntaron previamente. Y por lo tanto, este momento no puede ser diferente. Causa y efecto es infalible. Si las causas y condiciones se juntaron para cualquier situación lamentable, la situación tiene que ser así porque se juntaron las causas y condiciones. Y si queremos que son distinta, distintas las cosas, las situaciones, hay que generar otras condiciones. Es muy sencillo. ¿No? Por esto tenemos este verso realmente maravilloso de Shantideva. ¿no? nuestro guía en este camino, que dice que si hay, si hay algo que podemos hacer para solucionar una situación, ¿por qué inquietarnos? ¿No? Y podríamos en este caso decir, ¿por qué ponernos impacientes? Si hay algo que podemos hacer, ¿por qué inquietarnos? Y si no hay nada que podemos hacer, ¿por qué inquietarnos? ¿Sí? Ahí donde nos enganchamos muchas veces es en la sabiduría de saber cuál es. ¿Hay algo que puedo hacer o no? ¿Sí? Pero aquí, cuando estamos generando paciencia, vemos que estamos cultivando la fortaleza, de soportar la realidad que hay. Impaciencia o falta de paciencia, en cierto sentido, es una inhabilidad de soportar la realidad misma. Y ahí se ve por qué la paciencia es una fortaleza tan importante en un camino donde nos liberamos o pretendemos liberarnos a través de un encuentro de directo con la realidad. Necesitamos ir cultivando la capacidad de ver la verdad, un anhelo de verla, una confianza que al realmente comprender al fondo cómo son las cosas, yo voy a estar en mucho mejor condición de liberarme de la necesidad de vivirla que sentimos de una sola forma. Y esto es parte ¿no? de lo que es la generación de sabiduría como paramita, la capacidad de ver la realidad desnudamente. Y si requiere valentía. ¿no? Y podemos ver que paciencia y valentía, paciencia y ecuanimidad se refuerzan mutuamente. Son distintas, pero se refuerzan. Y cuando contemplamos qué es esta realidad que, que finalmente vamos a encontrar desnudamente, es la realidad de quiénes somos. ¿Cuál es nuestro modo de ser Y en este camino, en, en las enseñanzas budistas, finalmente nuestro modo de ser es profundamente interconectado. Y cuando nos conocemos, realmente estamos conociendo todo. Y hay una frase en el cultivo de la sabiduría muy puntual que es una idea de saber uno es liberar todo saber uno conocer uno liberar todo o liberarnos de todo depende cómo lo interpretas y, pero esto es ya más sabiduría estamos todavía en paciencia cuando nosotros con paciencia, cultivamos esta habilidad de no luchar contra la realidad que tenemos en este momento. Y otra vez realmente quiero enfatizar que esto no es resignación y aceptar y pasividad y apatía y ya no hacer nada. Es reconocer que para construir un futuro diferente, necesito trabajar con lo que hay. Y si lo estoy rechazando y negando, no estoy trabajando con él. Así que esta capacidad realmente clave en este camino también es una capacidad clave en un activismo real para trabajar para justicia social a largo plazo. Y en cierto sentido, este camino es un proyecto de activismo social que es simultáneamente liberación personal. Y yo espero que ya han llegado a esta misma conclusión escuchando sesiones previas, pero ahora ya vamos a poner todas las cartas en la mesa, pero no con esta mano. Qué bien que soy zurda y lo pongo mis cartas así. Esta paciencia, esta fortaleza, esta disponibilidad de ver las cosas tales como son, nos obliga a superar muchas ideas erróneas de lo que tenemos, de lo que somos ¿no? en este momento. Y encontramos descubrimos que sospechamos que lo que vemos, si nos miramos, no nos va a gustar. ¿No? Y si ¿no? podríamos todos levantar la mano para ver ¿no? si, si detectas esta sospecha dentro de ti. ¿no? Que una sospecha que, que no es tan bonito Lo que hay adentro, ¿no? por esto ¿no? vivimos con todos los aparentar y todas las máscaras. Porque sospechamos ¿no? que lo que somos naturalmente no es bonita. Por esto nos maquiamos. ¿no? Y el acto de maquillarnos es un acto de menosprecio en realidad. Que tal como soy naturalmente... ¿no? Yo tuve una amiga que me dijo que... Una vez iba a salir de la casa sin haberse maquillado. Y su mamá le dijo, Oye, no cuentes tanto con tu belleza espiritual, ¿eh? Y pues claro, esto es el mensaje. Tal como eres, no es. Y por esto son procesos y son procesos largos. Y la paciencia es una paramita, aunque no estamos ahí haciendo terapias con nuestro autoestima y lo que nuestra madre nos dijo cuando quisimos salir de la casa, etc. Con el cultivo de la paciencia vamos quitando las ideas que tenemos. Y estas ideas finalmente son obstáculos, son las ideas que tenemos de lo que somos que nos impiden de querer ver quiénes realmente somos al inicio y luego finalmente de poder ver quiénes somos. ¿No? Y esta sospecha que tenemos que, que somos malos, ¿no? que hay algo deficiente en nosotros, es por esto que no nos quieren y no nos aman y no nos cuidan que el, ¿no? Y tenemos esta sensación, yo creo, a veces, si no mucho, que la vida nos, nos presenta situaciones difíciles porque esto es lo que merecemos. Que o no somos aptos para ser más exitosos. ¿no? Y que el sufrimiento es una indicación de nuestro bajo valor. ¿no? Y liberarnos de estas ideas definitivamente es parte de este camino. Mm. Y a la misma vez, eh, con paciencia, eh, si pensamos en la, los impulsos de la impaciencia, estamos echándole la culpa, echándole la culpa. Es esto y no quiero que sea así. ¿no? Mm. Con paciencia empezamos a deshacer, paciencia, deshacernos del hábito de querer culpar a alguien. Y aquí la, una diferencia entre poder evaluar y detectar condiciones que han generado un, una forma de sufrimiento y culpar. Alguien. ¿Sí? Cuando culpamos a alguien es un intento de negar que somos participantes. Con paciencia, con sabiduría, queremos ver dónde somos partícipes porque es ahí donde nosotros podemos hacer algo. ¿No? Ahí encontramos ¿no? oportunidades de hacer cambio. Desde paciencia, cuando pasamos a esfuerzo gozoso, ¿no? y aquí lo que es soltar, lo que es renunciar, lo que es ceder, ¿no? estos actos que podemos ver un poquito más fácilmente implícitos en generosidad, ética y paciencia, en esfuerzo gozoso, soltar se ve muy diferente. ¿Qué estamos soltando en esfuerzo gozoso? Es una pregunta a contemplar. Con esfuerzo gozoso vemos que ahí es el momento de saber qué suelto y qué no suelto. No suelto mi propósito final. No suelto mis aspiraciones más nobles. Pero estoy dispuesta a soltar otras cosas en el transcurso de ir construyendo y, y, y ir acercándome a mis metas. Y cuando llegamos a la meditación, este acto de soltar, con, con, con la formación de un esfuerzo gozoso, ya tenemos esta claridad que, que si sí hay cosas que no quiero soltar. Tengo principios que no, no manejo rígidamente. Veo que si no funciono de una forma, voy a intentar de otra. Esta determinación que voy a llegar de alguna forma. Y si hay un obstáculo en mi camino, yo tengo una tal determinación que yo ya mentalmente estoy al otro lado de este obstáculo. Todavía no sé cómo voy a llegar, pero me veo ahí y por esto sigo Encontrando un ángulo para entrar. Esta, esta determinación nos protege frente a de estar soltando un ímpetu, una energía, un motor que necesitamos para continuar hacia adelante. Pero también con esfuerzo gozoso aprendemos a soltar la expectativa de ya estar en la meta de soltar la necesidad de ya haber llegado y aprender a nutrirnos de la satisfacción de estar intentando, de estar haciendo algo que vale la pena. De ahí, con este, este impulso o energía del esfuerzo gozoso, cuando estamos meditando, ahí sí estamos soltando todo menos el momento presente soltando todo menos un, un solo enfoque que estamos cultivando sea lo que sea ¿Sí? aprendemos a soltar otras actividades por completo ¿Sí? Incluso soltar la necesidad de, de estar haciendo algo. Y cuando soltamos la necesidad de hacer, ya estamos, ¿no? en, tenemos a la vista la capacidad de ser, de realmente y sencillamente ser. Y cuando soltamos expectativas y cuando soltamos las ideas de cómo son las cosas, ya vamos aproximándonos a esta experiencia tan deseada de intimidad. Lo que obstaculiza intimidad con otros, con la realidad, con nosotros mismos, son las ideas que tenemos sobre lo que somos. Y esto se ve en un sentido muy burdo, donde tenemos un discurso interno continuo, diciéndonos, ah, no puedo crear mira, viene otra vez, ah, esto, no como ah, seguramente me va a decir tal y tal cosa, yo creo que me ve mal, o yo creo que no me aprecia, yo creo que esta persona ya me dejó de amar, o todo, todo el comentario, el discurso continuo que tenemos adentro construyendo experiencias que confundimos por la realidad misma, en estados de meditación logramos aquietar este ruido humano continuo. Y quienes han estado meditando un tiempo empiezan a tener momentos que probablemente falta aprender a sostener, tenemos momentos de poder realmente tomar contacto con nosotros. Realmente estar presentes y encontrarnos ahí, presentes, con nosotros. Y es una experiencia de intimidad que realmente... Se escapan las palabras. No es algo que se puede realmente describir, pero sí es algo que podemos experimentar. Y estos momentos de encontrarnos ahí presentes, sin palabras, sin intermediario, son momentos en que descubrimos que podemos estar asombrosamente íntimos con nosotros mismos. Y cuando tenemos estos momentos que van siendo cada vez más conforme uno continúa meditando, tenemos una experiencia pre-palabras de yo soy así. Ah, esto es lo que soy. Pero una vez empezamos a ponerlo en palabras, ya se nos va. ¿no? Y esto es lo que hace que describir las experiencias al fin del camino se nos queda muy corto, porque justamente son experiencias más allá de categorías de yo y el otro, y más allá, por lo tanto, de palabras. Porque palabras necesariamente están en el territorio de lo que es dualista, donde estamos continuamente separándonos de los objetos de nuestra contemplación o nuestro pensamiento. Y este acto mental de separarnos del objeto, es lo que estamos intentando disolver y de lo que nos estamos intentando sanar con la sabiduría. Es una sabiduría que conoce, que sabe, que, que, que, que sabe que no, no es así, que es mi mente generando un objeto o tratando los contenidos de la conciencia como objetos. Por esto, estos momentos en la meditación donde, donde estamos presentes con nosotros mismos y tenemos estos, es, estos momentos pasajeros de encontrarnos y no experimentarnos como un objeto. Una vez decimos, ah, es esto, ya es un objeto. Por esto, las experiencias son prepalabras y cuando empezamos a tener acercarnos a estas experiencias vamos vamos liberándonos sin esfuerzo naturalmente nos liberamos de las ideas provisionales limitadas que hemos ido construyendo y manejando. Sabemos que yo soy esto, no soy todo aquello. Una vez lo ponemos en palabras, ya no estamos dentro de la experiencia. Pero podemos guardar la experiencia. Hemos contactado algo de la realidad en estos momentos. Y estos momentos muy difícilmente surgen fuera de un contexto meditativo. Porque casi todo lo que hacemos es abrir la puerta a más discursividad. Y cuando logramos ver en situaciones meditativas, cuando logramos tomar contacto, con lo que realmente somos, esto revela naturalmente que lo que se supuso que éramos es erróneo. Estos, estos son puntos de referencia, son ideas. Y cuando empezamos a sanarnos del hábito de querer ser alguien, que se define con alguna de estas ideas es un momento en que empezamos a dejar de quedar cortos no ser completamente lo que pensamos que debemos de ser o pensamos que somos y el mero hecho de tener una idea de quiénes somos ¿No? y aquí vemos que la sabiduría Sabiduría nos lleva sorpresivamente lejos desde donde empezamos. Una idea de quién soy, que estoy manejando, genera sufrimiento. Porque nunca voy a hacer esto. Porque no soy un esto. Y comparamos quienes pensamos que somos con esta idea. Y aun si en algún instante éramos así, una vez lo fijamos o congelamos en un esto o ella, ya hay una brecha entre lo que en este momento soy y esta idea. Y una vez a esta comparación, siento que no soy realmente esto. Me siento incompleta. Siento que me falta algo. ¿Sí? O, o, o siento, siento que soy falsa. Que no estoy plenamente quien se supone que soy. ¿Sí? Y ahí esto empieza a tomar la forma de, de cierta carencia o cierta, cierta ansiedad. Que debo de ser otro. Porque yo, yo no soy esto. Yo soy quien soy. ¿Sí? Y aquí la sabiduría que vamos intentando finalmente sanar, y yo sé que esto es muy lejos de, de donde iniciamos, y quizás es muy lejos de donde estamos ahora, pero para saber hacia qué vamos, si aceptan la invitación de los bodhisattvas de ir en este camino, que queremos llegar a un punto en que no estamos tan adictas a los puntos de referencia. No creemos tanto en las ideas que tenemos, porque hemos saboreado realmente quiénes somos. Y una de las maneras de describir este estado que logramos con sabiduría es de poder eh, generar eh, una mente de no morar. ¿No? las no mora, la no morada, el estado de no morar o no tener una morada. Y parcialmente esto nos indica que no estamos agarrándonos o aferrando a nada. No necesitamos ser algo porque sencillamente somos y podemos experimentarlo sin las capas de ideas con las cuales normalmente nos defendemos como máscaras. Y esta mente que no se fija en una morada ahí empezamos a ver esta idea de la interconexión, que lo que yo soy no es algo que mora en este cuerpo o está limitado a un cuerpo. Una conciencia cuando logramos ver lo que es ser consciente. Realmente sentir, saber, percibir sin las capas de autoexplicación. Lo que somos no estamos morando aquí. Y por esto se dice que la mente de un ser iluminado impregna todo. No está limitado a su cuerpo. La morada del Buda, no de la mente de un Buda, es toda la existencia. Esto es un concepto realmente que vale la pena contemplar. ¿Qué quiere decir esto? Una mente que ya no está anclada. ¿Por qué? Porque sabe que esto no es su morada. Y otro, mon, otra manera de describir este modo de ser, que es nuestro modo de ser, que estamos continuamente falsificando y yendo contra, que es que nosotros, la, la conciencia que tenemos mora sin puntos de referencia. Nosotros creamos, generamos, aferramos a puntos de referencia porque así acostumbramos movernos. Pero en nuestra naturaleza final no hay puntos de referencia. Es conciencia. No tiene límites. No tiene un punto central y un fin. Y cuando lo miramos desde este punto de vista podemos ver algo de la experiencia de una mente iluminada, que es que la realidad es íntima. Este acto mental que generamos una y otra vez de aislar ¿no? y fijar objetos es una negación de la profunda intimidad de la interdependencia, de la interconexión profunda. Y aquí cuando hablamos de interdependencia o, o interconexión, eh, hay que cuidar un poquito porque cuando lo manejamos a través del modo normal de pensar, pensamos que interconexión indica que hay algo aquí y hay otro algo allá y como hay muchos hilos que los conectan, ¿verdad? Esto no es interconexión. Absolutamente no es interconexión. Otro modo de contemplar lo que es interconexión o interdependencia es que las cosas surgen interdependientemente. Que yo surjo cuando surge otro. El concepto de otro depende de mi existencia. Si yo no existo, ¿qué quiere decir que algo es otro a mí? No tiene sentido. Para ser ajeno, surge lo que es ajeno, necesariamente requiere algo que es propio. ¿No? Y en ese sentido, en, nuestro, en el caso de nosotros individualmente, ¿no? Nosotros podemos vernos como individuos porque estamos fijando todo lo que pensamos que no somos. ¿Mm? Y vamos defendiéndonos en cuanto a lo que no somos. Y ahí empezamos a generar muchos rollos y confundirnos mucho en cuanto a quién somos. ¿Mm? Pero cuando contemplamos que nosotros somos el resultado de infinitas causas y condiciones y no un resultado que así ah, mis padres se reunieron y así soy, sino que lo que yo soy está continuamente autogenerándose, modificándose, ajustándose, evolucionando todo el tiempo, durmiendo, teniendo sueños, no teniendo sueños, Estoy modifica, siendo modificada por el entorno y por mí misma. Esta, este proceso de estar continuamente cambiando por las interacciones es parte de la interconexión. Y es una parte de interconexión que me hace ver, no hay una esencia. Que si quito todas las capas, ahí voy a poder quién realmente soy, porque soy esto está no este eje esta parte central ¿no? quien somos es más bien si si tuviéramos la analogía tomáramos la analogía de una cebolla quitamos capas quitamos capas quitamos capas y llegamos a la esencia y pensamos que no hubo no ya no quedó nada soy nadie ¿no? pero podemos contemplar, nosotros somos este proceso ¿no? y esta capacidad de quitar capas. Y a la misma vez, ya que no tenemos una esencia fija, nuestro potencial es ilimitado. Ilimitado, literalmente. No hay algo en nosotros que es así y, y tuvo que hacer así y tiene que hacer y ya no se puede modificar. No existe esto. Y la sabiduría es la experiencia de este hecho. No quiere decir que no existimos. Al contrario. Algo que existe sin poder estar modificado. Es algo que no puede interactuar con nada. Porque ya es completo en su ser, esta esencia. ¿Sí? Si lo que yo soy es fluyendo, está fluyendo con la realidad continuamente, está respondiendo ¿no? y moldeándose, pero soy consciente. Yo no soy un resultado que yo no tengo nada que ver con las causas y condiciones. Lo que somos en cualquier momento es resultado de los procesos previos. Y por esto, dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, estamos justamente, tenemos justamente esta libertad completa de convertirnos en lo que queremos. Y a la misma vez, ya que nosotros estamos interactuando continuamente y quienes somos en cualquier momento dado depende de, interdependientemente depende de otros que también dependen de mí, somos, cada uno de nosotros es absolutamente único. Somos infinitamente particulares. Somos irrepetibles. Somos joyas increíbles que el universo jamás volverá a producir. Y nos estamos produciendo todo el tiempo, nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, con nuestras intenciones y con nuestras acciones. Y para ver esto, para ver la, el, el verdadero, no, milagroso no, pero como maravilla, que es un, un ser, que es la existencia, si necesitamos estar dispuestos a soltar muchas ideas a las cuales nos hemos estado afianzando desde mucho tiempo. Y para querer hacerlo, necesitamos comprender con nítida claridad que estos, estos conceptos que tengo de quién soy están generando todo el sufrimiento. Están a la raíz de toda la confusión, de todo el aislamiento, de todo, toda la carencia de todos los malos entendidos, de toda la frustración e insatisfacción, de todo el daño que nos cometemos mutuamente, finalmente de todo el sufrimiento. Este, este, este, error, este error profundo cognitivo que cometemos continuamente es la raíz del sufrimiento personal y compartido. Y por lo tanto, la sabiduría realmente es la solución. Pero querer llegar ahí sí requiere mucha valentía, una tremenda valentía. Movernos sin punto de referencia. ¿Sí? Quizás en este momento da miedo siquiera contemplarlo. ¿Sí? Por esto sabiduría es algo que realmente vamos intentando cultivar muy como en un punto bastante avanzado en el camino, cuando realmente nos hemos preparado y hemos tenido la experiencia para poder tomar una decisión para nosotros mismos, es para mí o no. Pero cuando llegamos a este punto de querer ver cómo son las cosas en su naturaleza, la sabiduría que nos libera no es información, no es teoría. Por esto la meditación es tan importante. Necesitamos experimentarlo directamente. No poder manejar los conceptos y dar mucho, muchos discursos y escribir libros, sino haberlo visto por nosotros mismos. Y es un conocimiento que por lo tanto no queda aquí en un nivel abstracto o intelectual, sino realmente es sabiduría. Es un, algo que una vez lo realmente sabemos, nos cambia. Nos cambia profundamente. Nuestro modo de ver a otros cambia. Nuestro, nuestra experiencia de los vínculos que tenemos con otros es completamente distinto porque los vínculos no son los hilos conectando dos cosas diferentes. Realmente es muchísimo más profundo y más total. Y en cuando miramos este mapa de la sabiduría como una paramita, en general, se divide toda la práctica, todo el estudio, todo lo que hay en el budismo en dos ca categorías. En lo que es sabiduría y lo que son métodos hábiles. ¿No? Son medios para llegar a la sabiduría. ¿No? Son cualidades que necesitamos tener, son modos de capacitarnos, son métodos hábiles para llegar. ¿Mm? Y sabiduría, como la experiencia o el encuentro final con nosotros mismos, que es un encuentro final con todo el mundo simultáneamente, sabiduría es esta experiencia final, y generosidad, compasión, amor bondadoso, Ética, paciencia, ecuanimidad, valentía, esfuerzo gozoso, to todos los miles de métodos de meditación, todo esto se cae en una categoría que en el budismo, se, en sánscrito, es upaya. Y upaya es justamente un método hábil. ¿Mm? Todos los métodos hábiles son provisionales para ayudarnos a llegar a este estado final, que es la sabiduría. Y quiero compartir un verso eh, de uno de los textos fundamentales sobre la perfección de la sabiduría o la sabiduría trascendental, que es el Prajnaparamita o el Sutra de la paramita de la sabiduría en ocho versos hay diferentes 8000, mil 100000 mil versos eh, pero en lo de ocho eh, dice y en un sutra es un discurso del Buda creo que probablemente ya todos saben eh, dice esta sabiduría trascendente o esta paramita de la sabiduría dirige las seis paramitas, las guía y lleva y lidera, las instruye y aconseja, y es su progenitora y es quien las cría. Y esto es el modo de hacernos ver que aunque es donde queremos llegar hacia el final, es el punto ¿no? de inicio de todo. ¿No? Esta falta de tener esencias fijas y la habilidad de morar en contacto con esta realidad es la fuente de toda posibilidad. Y en la tradición budista se refiere a la colección de las enseñanzas sobre la perfección de la sabiduría, la personifican en forma de una mujer que es la Paramita de la sabiduría, su nombre es Paramita de la sabiduría, Praña Paramita, y un modo de hablar de ella es eh, la Gran Madre. Y hay toda una serie de textos, la figura que personifica la paramita de la sabiduría, que es muy loco porque ya sabemos que ni podemos tener conceptos porque tenemos un símbolo, porque no sabemos movernos sin símbolos para hablar para instruir, para llevar a otros a este punto de contacto. Pero la analogía eh, de una madre se da a toda esta colección de discursos. Y estos discursos realmente son, no son instrucciones, no son enseñanzas lineales ni muy eh, como conceptuales, provocan experiencias, y realmente quiero invitar a todos a visitar la Sala de Sutras. Eh, en la Sala de Meditación Dharmadatta tenemos ahí varios discursos de esta categoría, el Sutra del Tallador de Diamantes, de esta categoría el eh, Sutra de Vimalakirti es de esta categoría, y estamos preparando el Sutra del Corazón, Um, y el Sutra, eventualmente tendremos el Sutra del Loto y pueden ponernos en esta no morrada que abren para invitarnos a, a ir más allá de conceptos y los recitamos en, en grupo todos los martes y realmente más que bienvenidos es, es algo a saborear. Um, pero esta idea de que la sabiduría trascendental es la gran madre nos indica que cuando llegamos ahí, estamos en el terreno más infinitamente fértil, donde toda productividad surge. ¿Mm? Y esto es, eh, en cierto sentido, el punto donde llegamos eh, con estas eh, seis paramitas es de ponernos en contacto con la posibilidad infinita que cada uno de nosotros tenemos adentro. ¿no? Y ver por nosotros mismos este potencial sin límites que no solo tenemos, sino también somos.